¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos desde Chetumal TV y Cancún Channel, Contrapunto Noticias, todas las plataformas de Grupo Contrapunto, esta es Mesa Política Capital Quintana Roo, estamos en la casa de Mario Villanueva Madrid, en donde nos permite él hacer este programa, esta transmisión, completamente en vivo, a veces tenemos que grabar porque nuestro sistema de internet en estas regiones no es del todo muy bueno, todavía no hay fibra óptica, en fin, pero... Oh, no es fibra óptica, ¿cómo se llama? Este? Sí, es sí, óptica, sí, no, fibra óptica, no sí, fibra, sí, fibra óptica. Y bueno, pues yo quisiera eh, presentar nuevamente a la mesa eh, Mario Villanueva Madrid, ¿cómo decía? Buenas tardes. Pues gracias por estar aquí y darme la oportunidad. Javier Chávez Atasca. Un privilegio, Jonathan. Mario Villanueva y, y a todos sí. los que sí siguen que esa propuesta. Sí, que ¿verdad? <ríe> Y hoy pues queremos darle la bienvenida muy fraternalmente a, a nuestro querido amigo Ángel Ramírez, un periodista pues ya con mucha experiencia, ex corresponsal de Televisa y tiene además su propio medio de comunicación también. Pues, Ángel Muchas pues. gracias por darnos la oportunidad de, de compartir y sobre todo aquí con, con el Maestro Enfrente. <risa> el, el tema de hoy, eh, Aguacán, su pasado y presente, es un tema... Eh, para, para definirlo así muy, muy tácitamente quiero primero describir qué es, qué es Aguacán. ¿no? Para los que nos ven fuera de Quintana Roo y, y, y pues no saben qué significa Aguacán, es una empresa que, fue, eh, que, que tomó la concesión del servicio de agua potable en una parte de Quintana Roo hace algunos años esta empresa ha entrado en polémica desde hace muchísimo tiempo porque pues dice que dan un mal servicio eh, bueno no dicen, está comprobado que dan un mal servicio que cobran cuotas exacerbadamente caras y, y que no solo eso que además ha habido ocasiones incluso en el que eh, la, el ayuntamiento hace la pavimentación, viene a Huacán rompe para meter sus o darle mantenimiento a sus a sus ductos y, y después tarda muchísimo tiempo en, en hacer la reparación y dejar las calles como debe ser, entre otros, eh, otras cuestiones. Total que hace algunos años se emprendió una eh, lucha social, por decirlo así, que después la lo, quisieron lo, lo, lo, lo, lo abanderar o la abanderaron algunos políticos para beneficio electoral contra Huacán, porque la gente de plano ya estaba decidida. Esta campaña político-social llevó a un resultado, una consulta pública que se llevó a efecto con voto directo y creo que secreto también en el proceso electoral pasado del, del 2022, en junio, 5 de junio del 2022, y en donde los municipios de Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez, en Quintana Roo, consumen no, ¿verdad? No, no está si no está eh, y ay Puerto Morelos se me falta Puerto Morelos. y Puerto Morelos es, es el, el que tenía yo confuso se decidió por el voto popular que Aguacán debería de ser revocado en su concesión y, y se supone que esta consulta era una consulta legal jurídica y que tenía que tener un resultado inmediato no vinculante vinculante resulta que los diputados este, pues llegaron a, al congreso todos los que promovían esto incluyendo a, a la senadora Maribel Villegas también retomaron sus cargos y quedó en el limbo el resultado que debió haber tenido una vinculación y, un y una acción inmediata que ha quedado en el limbo hoy los diputados de la 17 séptima legislatura eh, entre otros temas decidieron volver a tomar el asunto y tratar de darle una solución el culpable y el villano favorito sin duda alguna es quien, quien otorgó la concesión de su gobierno ¿no? Mario Villanueva Madrid fue gobernador de Quintana Roo 1993 1999 y eh, hasta donde se dice el documentadamente no, es tú hiciste Tú eres el culpable. ¿Sí? De origen. De origen. Y bueno, lo dijo el diputado Humberto Aldana también. Sí. Que se van a sí, investigar. El diputado dijo que me tenían que... ¿Cómo dijo él? Algo así como que caiga quien caiga aunque sea Maribiano. Algo sí. así. No es textual. Bueno, la verdad es que mi respeto a los diputados. Qué bueno que vayan a hacer una revisión del asunto Huacán. Los felicito. Sí vi una nota del diputado Aldana donde dice que me llamarían también a cuentas. Yo le llamo así, aunque él dijo de otro modo, menos difícil. Y es correcto. El diputado Recalde está en la misma posición. Julián Recalde del PT. Y la realidad es que los felicito por ello. Yo la verdad no... Di la concesión, creo que no tengo cola que me pisen y lo voy a explicar. Sí. Pero aquí lo interesante es, los diputados por fin le entran, le toman el torco por los cuernos y eso es importantísimo. Y yo estoy puesto, Jonathan, Ángel, Javier y a todos los que nos están escuchando, a, a participar, a comparecer ante los diputados, nada más que tengo un problemita. Yo no puedo salir de esta casa, entonces los invitaría a los miembros de la comisión a que vengan y les explicaría las razones ahora puedo seguir explicando las razones porque acá hay un por qué se dio la concesión y cómo se dio la concesión es correcto, es correcto. bien, yo llego al gobierno del estado Cancún es una de las ciudades que más crece y que más <ríe> abandono tiene en, en las zonas populares y la capacidad de proporcionar los servicios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Muy limitada, no tenía la capacidad Había que resolver con urgencia agua El, el saneamiento, las aguas residuales El alcantarillado público, o sea lo que llamamos drenaje sanitario Y pues yo decidí hacerlo o sea, no había dinero para... A eso voy, el gobierno no tenía el dinero. A mí me ofrece resolverlo el hermano, u otra vez voy con, van a decir otra la burra del trigo, voy con el expresidente, el hermano, el presidente Rodolfo, su primo, y, este, y me ofrecen resolverlo. ¿Cómo? Con un crédito, con cargo al, al gobierno del estado, con deuda pública. Sí una línea de, de crédito de la Comunidad Europea a través de España que se llamaba Línea del Rey y en principio pues cuando ellos me dijeron que lo quieren resolver me gustó porque dije vienen recursos federales pero la línea de crédito no podía dársela al gobierno, estaba cuatro y cachito por ciento que era una chulada pero de ahí llegaban obras que es la instancia que el gobierno federal utiliza para inversiones, para créditos que deben de ir a obras de los estados y subía del 15 al 17 y era una inversión estratosférica que si el estado se comprometía con ella era un endeudamiento para el estado que me iba a amarrar las manos, no iba a poder hacer otra cosa y abarcaba todos los municipios o nada más Benito Juárez. No. Benito Juárez. Nada Primero más. fue Benito Juárez. ¿eh? Sí, nada Benito más. Juárez, nada más. Y luego, ¿cómo resuelvo los problemas de las mujeres Cozumel, Playa, que estaba creciendo apenas, y que Chetumal, por ejemplo? Entonces, hice un análisis. Había una concesión en Aguascalientes, si no me equivoco, de agua, y me pareció insuficiente porque no era completa. Y vino la propuesta del Grupo Mexicano de Desarrollo de este eh, Jorge Ballesteros, el presidente del Consejo de la Empresa, de que ellos pudieran hacerse cargo. Entonces decidí que se hiciera un análisis. En todo esto hay que hacer un análisis financiero y buscar una concesión distinta. A la que había, por ejemplo, ¿Y quiénes eran los dueños son los dueños de Aguacán? ¿Eh? Ballesteros. Ballester. Hasta ahorita no creo que haya cambiado. ¿Por la qué? Sí. Porque este, Aguacán esa es una subsidiaria, una empresa que depende del Grupo Mexicano de Desarrollo, que es la empresa madre, que es la de Ballesteros. Crearon esta empresa que se llama Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Aguacán para atender la concesión. Entonces yo encontré que había condiciones porque yo les dije bueno, agua desde el tomar el agua de las fuentes de abastecimiento los pozos, trasladar el agua que es todos los conductos hasta Cancún, hacer toda la redistribución donde se requiera. ¿Tú hablabas de que rompen el rompen el la, pavimento? La la obligación de pavimentar a donde destruyeran, donde fuera necesario, que hicieran sus obras. Construir la planta de tratamiento de aguas residuales y atender todo lo que era drenaje sanitario, el alcantarillado sanitario. Sí. Entonces era integral, completito. Y esto me gustó porque no teníamos la capacidad y no perdíamos, salíamos ganando. Además, iban a construir la infraestructura. Por aquí vi una nota que habla de 1920, donde dice que Aguacán cuenta con 176 pozos de captación, 14 plantas de tratamiento de aguas residuales, 3 de, bueno, de aguas residuales, la forma como lo hagan, desaladoras y 3.500 kilómetros de línea. Si los tiene o no todo eso, pues este es informe que dio Aguacán en 1920. Yo di la concesión para 2020, Marcos. ¿no? 2020. 2020, sí. Porque... Sí, Ay, perdón. <risa> <risa> sí, <risa> <risa> <risa> <risa> Beniquero Carranza. Lleva 103 <hace> años. <risa> ¿no? no, entonces decidí dar la concesión. Se hizo un título de concesión bastante elaborado para explicarles mejor capa en la comisión de agua potable y alcantarillado trabaja como este como iba a decir un término muy difícil es la que hace toda la todo el trabajo por ejemplo hace Aguacán en Cancún pero en todo el estado y es la responsable de los de hacerlo por los municipios, los municipios le han, dado, le han dado esa facultad que la tienen de acuerdo al 115 se la han dado a CAPA, CAPA se crea como el instrumento operador en todo el estado de todo lo que se refiere a, Bogotá, a, a San Cantariado que hay que subrayarle al auditorio CAPA es como eh, una, por decirlo, empresa, pero la Comisión de la Estado, agua, vez, que, anterior, que se refleja, que pertenece al Estado, sí, y que se refleja esa misma figura en otros estados de, de la República, no que uh -huh. es así como como opera. Pero bueno, yo siento que aquí es una politización de esto, ¿no? Al final, porque no me digas que capa es mejor que lo que está haciendo Aguacán, lo que tú estás señalando es lo mismo que hace capa. De Kappa hecho, yo acabo de pagar más de 700 pesos de, de agua potable y aquí un uh -huh. Santo Mal, de capa. Aquí hay que comparar lo que se paga en otros estados, ¿no? No están trayendo el líquido, no sé, de algún punto lejano no, del planeta. Aquí, aquí el montón. agua es abundante, este. hay infraestructura. Aquí lo importante es que eh, considero, Mario, sí. que dejaron entrar una cría de anaconda y cuando vence la concesión tenían la oportunidad. No. Ya. Es que no venció. No, estaba, ya había vencido no. en su momento. Ya no, es lo Beto que Jorge. les quiero explicar. Sí. no Nunca, ¿Nunca venció. Jorge. No porque... tuvo un periodo de 25 años, ¿no? Sí, 25 sí. años. Pero, ahí les voy. En este, aquí tengo la sesión extraordinaria privada <coughs> del honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez diciembre de 2014. Deciden ellos en el municipio proponer, este, acordar una prórroga anticipada a la concesión. No esperaron que venciera. Entonces deciden proponer... Esa... ¿Para ¿Cuándo vencía? Él vencía creo que siete años después. Okay. O, o seis o años. Mil al... Dos años estaba por meses. Sí. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que ustedes, un poco puntillosos, anoté, con todo respeto anoté algunos de los que estaban en el Cabildo en esa ocasión. Y aquí, curiosamente, está Guillermo Branz, el actual diputado del Verde. Anapati Pérez, Ana la, la alcaldesa la municipal actual de Benito Cuargo. es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, el de Verde. El, Tauro, el, Tauro. Entonces, el entonces, Candelaria Ayuso Achacho. Candi Ayuso, Candia Ayuso, como se conoce? Candia Ayuso. Entonces, ¿sí? eh, aquí lo interesante... O sea, es, ellos ampliaron el, sí. los 25 años. Sí, proponen... No... no. Es anticipado. Sí, sí, antes de Lo hacen en 2014, faltaban sí, algunos años para vencer. Estaba por vencer, quizás no, quedaba como año y medio no, para que venciera la concesión. No, porque aquí dice, por ejemplo, esta diputada del, PRD, del regidor del PRD, Nadia Santillón, Santillán, el regidor en Benito Juárez del PRD, externó su desacuerdo por la forma en que se llevó a cabo dice que faltan ocho años para que termine la concesión no faltaban ocho años pero tampoco faltaban ponle 25 años, no recuerdo ahorita el tiempo y se llevaban 21 años sí. de 1993 que yo promo, promuevo el otorgamiento del, del título de concesión, a 2014 llevaba 21 años la concesión, por eso es una es una prórroga anticipada. Ya estaban, ¿Qué, digamos, ¿qué, ¿Cuál es el concepto de prórroga anticipada? Para que los que no puedan entender la sea, el... que se reúne el cabildo y dice, proponemos que la concesión se extienda uh -huh. hasta 2053. Wow. Pero hay un dato político, es Roberto Borges el que toma la decisión. Sí, para allá voy. Sí, pero, pero perdón que los interrumpa, eh, lo que puedo yo entender, por cómo estaba conformado el Cabildo, el secretario del Ayuntamiento era Pepe de la Peña, conforme estaba como, como estaba conformado el Cabildo y la influencia política que tenía Beto Borges en ese entonces, todo pinta que era el Partido Verde o el niño Verde el que estaba, o el que dio la orden para que esto sucediera. No. O, o sea, como, como, como estoy viendo, ah, la, los actores, la modificación Claro. Sí, si sí, ahí no tuve nada que ver yo. No, no, no, ver, esto, el, esto, es, una no verde, esto estaba, esta es una operación verde, estaba es una operación donde donde dicen, este a ver, Donde dicen, a ver, Paul Carrillo seguramente ¿no? era el presidente municipal. Era el presidente municipal, seguramente puede ser que con la salida de Beto no pueda este conservar el Partido Verde del Ayuntamiento. Pero aún así, Sí, ellos ya estaban perfilados para que Remberto Estrada, miembro del Partido Verde, fuera el presidente aún así, en lugar de dejarle a un miembro del Verde a que haga esta eh, argucia legal ¿se le puede llamar así? De hecho, la ¿Sí, sí? argucia se pudiera decir, llámale argucia argucia legal, eh, en lugar de que sea un responsable del Verde mejor que sea uno del PRI Hay algo muy importante que quiero señalar Roberto Borges sostengo que toma la decisión sí. eh, para dar la prórroga renovar esa concesión y no solamente renovarla sino ampliarla incluyendo a solidaridad Sí. O sea, le a, le das a eso todavía un pedazo más del pastel y le amplías la concesión de ah. manera injusta porque ahí hay un tema también muy importante los 1050 millones de pesos que da legalmente o al menos lo publicado mil cincuenta millones de pesos que el Aguacán pudo haber dado algo bajo el agua eso ya bueno, no me consta supuesto. pero eh, es un tema muy importante porque eso es lo que costó la renovación de esta concesión ampliándola sí, claro. y incluyendo a solidaridad ahora la concesión implica la concesión implica una contraprestación yo te concesiono, yo gobierno, te concesiono el servicio de agua potable, pero tu empresa a cambio me vas a dar un buen servicio, vas a construir las obras de infraestructura que sean necesarias y me vas a dar una lana como contraprestación a la capa. Hay un bichito aquí que no estamos hablando. Sí, <risa> <bien>. Moscos Bobo. <risa> Entonces... Hay un dinero que debe entregar mensualmente como contraprestación, parte de lo que dice. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo hice para resolver un problema y lo resolví. Y quiero decirles que en todo el periodo que viene hasta 2014, no hay problemas. Incluso es reconocido aquí en el Congreso del Estado y... Ahorita se los voy a leer y dicen que la empresa cumplió con todo cuando el Congreso acuerda y aprueba el ampliar la concesión a 2053. Échenle cuántos años de 2014 a 2053. Ahora, no tuve ver en ese entierro, pero y repito, también hay una cosa: aquí tengo las bases, creo que quedaron ahí, las bases. Se manejaron en el en el cabildo de Benito Juárez en su momento. Está es un poco ilegible, pero... Se sí, puede está, está muy... Bueno, las bases a que se sujetó la concesión. Una bien importante. Las tarifas están sujetas a la ley de agua potable y alcantarillado del Estado y quien la aplica es la Comisión de Agua Potable del Estado. Nunca pudier, podría a y operar por su cuenta las tarifas. Yo quiero detenerme, ingeniero Jonathan Ángel, en el hecho de que el Estado, el gobierno sus tres órdenes de gobierno, deben tener la capacidad para resolver problemas fundamentales, demandas, la atención, la electricidad, la seguridad pública, el agua potable. Si el gobierno no puede estamos ante un problema en el cual hay una incapacidad del Estado ¿Sí? porque el agua me consta es un gran negocio ¿cuánto se está llevando a Huacán? no se está llevando mil pesos espérame Javier el problema como yo lo veo ¿Sí? independientemente de la modificación donde prorrogan que no es exactamente solo responsabilidad del cabildo de Benito Juárez porque cada cabildo debió de hacer lo mismo. Benito Juárez, Solidaridad que incluyeron, porque no estaba Puerto Morelos, sí. que ya existía, y las mujeres. Los cuatro cabildos debieron autorizar a su presidente municipal a que se le pidiera al Congreso que autorizara este, esta prórroga, porque... Los presidentes municipales y gobernadores solo pueden dar una concesión durante, para el, ter, durante el término de su administración. Terminan y se acaba, Entonces tienen que ir al Congreso y decirle yo le quiero dar más tiempo y es donde el Congreso lo apoya. Yo quiero partir de eso. Sí. Las bases que se pusieron en la concesión la que yo promoví amarraban bien a Huacán y dejaban el control de las tarifas, el control incluso del manejo de, de la operación, bajo supervisión directa de la Comisión de Agua potable y alcantarillado, Digamos la rectoría. Sí, pero... Exacto, ¿sí? esa es la palabra. Uh -huh. Pero tiene una trampa. Tiene una trampa porque Aguacán precisamente, desde, si no me equivoco, el 2014, precisamente, emprendió una modificación a, este ¿cómo se le llama? El relojito que... Los medidores. medidores. Cambió el medidor análogo por uno digital. El análogo era más fácil para el, vamos a llamarle contribuyente, detectar fugas y todo. Y en el en el digital no. Y no era opcional. En, en un principio lo pintaron como opcional, después no. Si tú no aceptabas que te cambiaran, tu medidor que estaba dentro de tu propiedad ellos lo ponían afuera de tu propiedad y te lo cambiaban forzosamente obligadamente por uno digital sí. y ahí es donde está la trampa sí pero espérame yo estoy hablando de Capa porque Capa es la que tenía la rectoría como bien dice sí. Ángel y Capa tiene un consejo directivo que es el gobernador los presidentes municipales y los secretarios del ramo que tienen que ver con esto. Pero Capa es la obligada. Chucho Paul dio una entrevista a El que es el el Paul, regidor ahorita. regidor, y que fue diputado federal. Y él, y él dice muy claro, dice, se tiran la bolita Capa y ayuntamiento para solapar a Ahorita voy a llegar a lo que quiero decir. Abro un paréntesis rápido. Sí, bien. Chucho Pol aprobó la a presión de la concesión en la en el 2014 como Está diputado el... sí. bueno, ok, pero espérame sí. a lo que voy a llegar eh, él mismo dice lo importante es darle seguimiento a las cláusulas que se estipularon en la concesión y es Capa quien tiene a la gente especialista en ese tema si cambiaron de medidor Jonathan, debieron hacerlo con autorización de Capa para mí, ¿qué es lo que ha pasado? No han querido meterle mano a la supervisión. Por acá tengo una nota que dice que el procurador de Profeco a nivel nacional, de la Procuraduría del Consumidor, dice que el mayor número de quejas la tienen en Quintana Roo y en Cancún con Aguacán. Y bueno, ¿Y a quién le toca atender esas quedas? Lo que pasa es que Aguacán es uno de los principales financieros de campañas y políticas. ¿Sí? ¿A es quién... que ese es el problema. O sea, lo que tú estás tocando es precisamente el medio del asunto, ya muy al margen de todo esto, porque eso es lo que genera la ambición y es lo que comienza a generar el problema y las simulaciones que en esto están, porque yo entiendo que, que el asunto para, para resolverlo costaría millones Ah, ¿no? No, claro. a, al Estado, no. entonces esto se, es la simulación, evidentemente eh, hay dinero por debajo de la mesa y generan visiones porque este dinero va precisamente a eh, eh, las campañas políticas <ríe> Mira, yo, yo lo, y yo en lo, este lo, caso, ¿quién es el beneficiado? Yo lo denuncié, el verde. no solo el verde, porque le meten a todos, ellos en todas las canastas sí, ponen yeah, huevos Sí eh, ellos, en, en, lo documenté y, y lo denuncié en su momento en la campaña electoral 2022 cuando eh, Aguacán negoció por ejemplo con Laura Fernández que era la candidata del PAN PRD de PRI Tomorelos. Morelos? Este, no, en, en para ah, okay, okay. gobernadora candidata gobernadora en el 2022 y, y ella hacía campaña ordenándole a sus activistas que le pidieran a su gente que votaran en, en, en, en, este, a favor de que se quedara Huacán. O sea, si te das cuenta. Es el hubo... que ella es la que introduce a Huacán a Puerto Morelos, porque ella fue la primera claro, alcaldesa. Fue la primera no, no, alcaldesa. No, o ella estaba Huacán. Y, y, ¿El, el, el y a Huacán, Huacán financió seguramente una parte el, de su campaña, ¿no? Entonces, yo quiero llegar a por qué CAPA no ha cumplido su función. El problema es de operación. ¿Por qué deja que se, toda la gente se inconforme se queje, les cobran de más, les cobran aire, como dicen, sí. y, y nadie hace caso. Hacen una consulta popular que promueve incluso la senora Maribel, 50 mil firmas, y nadie hace caso, hasta ahorita los diputados están queriendo agarrar el toro por los cuernos, que eso es un saludable. Queriendo o simulando. Pues vamos a ver hasta dónde llegan. O sea, hasta ahorita dijeron que si sí, sí. vamos a dándose. hasta dónde los dejan ahora por qué Capa no, sí, no hizo claro. nada yo repito es un problema de operación por qué ningún municipio se ha quejado por escrito de decir Capa yo te delegué mi facultad de acuerdo al 115 del manejo del agua tengo problemas con mi población pues hoy tú no estás haciendo nada y mira cuántas quejas hay Así de, en términos vulgares, así lo pongo, ¿por qué ningún municipio te lo ha hecho? Y CAPA, ¿por qué no ha llamado a cuentas a, a, a, a Huacán? Sí, me explico. Claro. Lo que pasa Ahora, es que CAPA se cubre en salud también, porque CAPA está igual, lo peor. Entonces, por eso no le entra, ¿no? Pero lo que no, está diciendo Mario es algo muy grave. Esa sí, es en muy la parte importante. normativa. Porque estamos hablando no de CAPA, estamos hablando del Poder Ejecutivo. ¿Sí? el poder ejecutivo lo preside un, un gobernador que en este caso es gobernadora y si el poder ejecutivo este, no pone a trabajar y hacerlo conducente legalmente al titular de capa quiere decir que es una red de complicidad que está dañando a la población y que está disimulando algo no se ahora. Respeta la normativa yo tengo una teoría respecto a lo que están haciendo ahorita los diputados y esa teoría es que ya se acercan, aunque pareciera lejos, no, no se acercan las elecciones 24. presidenciales, y si por arte de magia, por ahí me gustaría que compartieras cómo se puede realmente revocar esta concesión. este Me dijiste que, que no era tan complicado. Este, no. si, si por arte de magia en lo, la normativa lo consiguen... No. En el dinero, sí. Ahí hay que ver cómo eso, está. Olv la... olvídate, olvídate de que si tengan el dinero o no, que siempre hay dinero pero bueno, independientemente de eso, como dice él un, un préstamo y don, pero, pero si por Arte de MG de pronto, Morena, porque así va a pintarse, ¿no? Morena y sus aliados, Verde, PT, que son los que están ahorita promoviendo esto, logran retirar la concesión, entonces ¿qué van a ganar? La aceptación y el voto popular de, de los sectores más importantes electoralmente. Hay algo que yo quiero plantear con un ejemplo. Si tienes, viste. Eh, no sé, permitiste la ocupación de un predio costero en la Riviera Maya o en la Laguna de Bacanar, por ejemplo, y está por vencer. Que digan falta un año para su vencimiento. Es irresponsable pues, decir, oye, ahora te lo amplío hasta el 2059. 53 o 53. O sea, verdaderamente ahí hay un error político imperdonable. Si ya estaban fuera casi. Fue pues claro. del 15 al 53, ¿cuánto da? 15, 15, 15, 5 y 38 años. Sí, o sea, ya estaba por vencer. Sí, 28 años. O sea, solamente no, faltaba, se tenía que salir. Faltaba unos años claro, y ahí nos vemos. Ahí nos vemos, ni darle las gracias. Ahora, esto que si hay, Jonathan de la revocación, la verdad es que nadie le ha querido meter esto y ojalá los diputados se vayan a fondo. Yo no tengo problema en mi responsabilidad porque resolví el problema, pero les quiero decir otra cosa. Yo todavía era gobernador ya a la salida y la empresa no quería construir la planta de tratamiento de agua. Y tuve un conflicto muy serio con la empresa que llegó al amparo contra el gobierno por parte de ellos. E incluso tuve un conflicto con otra vez el presidente porque el, el secretario de Gobernación de entonces, Emilio fue puso a su dirección jurídica a apoyar a la empresa. De esto lo sabe perfectamente Joaquín González Castro, que me ayudaba en lo legal, era presidente del tribunal. No, era el presidente del Consejo de la Judicatura del de Tribunal Supremo. Entonces, de entonces llegamos a un conflicto serio que hasta el presidente se enojó conmigo. Me dijo un día, molesto, ya resuelve ese problema. Sí, le dije, pero no como quiere Chaufete el secretario de Gobernación. como La empresa estaba tirando los aguas residuales, que son los desechos, en el pozo que hay allá, o la Yaxchilán, y hay un cárcamo. En un pozo a cielo abierto, llevé al abogado de ellos En es? la avenida Chichen Itza. es en la Chichen Itza. La en Ch ¿no? las, las famosas aguas negras. Eso. Ahí ¿Sí? Ahí tiraban un, en un pozo de una noria y le dije le dije al abogado de ellos ven acompáñame un abogado nombre pared y le saqué fotos y se las mandé al presidente y le dije mire abajo del subsuelo pasan los acuíferos que va el agua hacia el mar Lo estamos contaminando pero además habíamos quedado formalmente de que construyan la planta de tratamiento para todo Cancún Finalmente ganamos el pleito y en, en, el, en marzo de 1999 en el salón de Cabildos de Cancún ahí firmamos el compromiso de la empresa y el gobierno del estado y, y el municipio y nos dimos la mano y se acordó invertir 25 millones de dólares Resolví el problema. Ahora yo no iba a permitir que la empresa, y con esto se los estoy demostrando, hasta salí de pleito con el presidente y el secretario de Gobernación, porque le dije, yo no estoy de acuerdo con que nos dejen colgados, si lo dice el título de concesión. Bueno, el título de concesión tiene bases, aquí están, que a las que se tiene que sujetar la empresa. ¿Y quién es el rector? Como usted decía, la rectora, pues cabra. entonces ¿Qué hay que hacer? En principio, pues, buscar una solución ya. ¿Y a quién le toca? Lo decía Jonathan. En principio el Poder Ejecutivo, porque ¿cómo está esto? Miren, este es dictamen con minuta de decreto porque la Honorable 15 Legislatura aprueba prorrogar anticipadamente a su vencimiento... La vigencia del título de concesión integral otorgado a desarrollos hidráulicos de Cancún SADCB, contenida en el decreto número 28, publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado de Quintana Roo, ¿no les aburro con eso? No. no sea el 20 de octubre de 1993, que fue la propuesta que yo hice, pero lo autorizó el Congreso. Pero este, la prestación a los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas, pero es integral. Así como inversiones, ampliaciones, dotación de servicios, mejoramiento por las técnicas más avanzadas, para tener una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2053. Este es el dictamen de la legislatura. En la que este estaba el ¿no? y Maribel Villegas. Sí. sí. La 15 legislatura. Sí, sí. Luego aquí dice, lo presentan Roberto Borges, Paul Carrillo, presidente de Benito Juárez, Agapito Magaña Es la 14 legislatura. 14, perdón. Lo ah, sí, aquí está. 14, sí. perdón. Ya le estoy echando la culpa a la 15. Sí. <risa> que tienen más culpa ellos. <risa> otras cosas. Y Mauricio Bomba, y Mauricio presidente de Solidaridad. Y vean cómo se crea capa para que quede muy claro a la ciudadanía. Ante la necesidad de atender tanto de forma directa como coordinar con los municipios el servicio de agua potable y alcantarillado, el que apoyen la etcétera y etcétera, de acuerdo a nuestra constitución se creó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Y dice aquí. El artículo 121 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado faculta a los ayuntamientos municipales para otorgar a través de la Comisión de Agua Potable el, la concesión total o parcial de los servicios públicos de agua potable. ¿Qué quiere decir que los municipios facultaron la capa? Queda claro. Y entonces dice, integrados a la comisión. Luego tenemos aquí, este es el dictamen de la 14 legislatura, el titular del Ejecutivo, vigencia de la prórroga que piden, dice, hasta el 31 de diciembre de 2053, y que a dicho título de concesión se le añada el municipio de solidaridad. Y luego dice aquí algo que a mí me culpa, que les digo durante todo ese tiempo no hubo problemas, dice la empresa de desarrollos hidráulicos de Cancún desde hace más de 20 años es tenedora de una construcción integral, en ese lapso ha podido optimizar la operación de los servicios públicos descritos. Además, ha cumplido con los términos de la concesión que le fuera otorgada. Cumplió, y a mí que me escuchen esto lo autorizaron los diputados. Pero ustedes recuerden que, no llamemos reciente, pero prácticamente desde con Beto Borges viene la, la gran cantidad de críticas si no son atendidas y yo he insistido no le hagan al ya le a pues, no Ajá. le hagan al pendejo sí, pues sí. ya que los municipios metan mano, capa y demás bueno pero, pero lo primero es que debe haber una revisión por parte de capa y eso lo tiene que ordenar el poder legislativo claro. o sea, digo el ejecutivo decía yo que hay un consejo directivo ese consejo es la el la gobernadora, la gobernadora los municipios los municipios y los secretarios del RAM. O sea, el Consejo tiene que sesionar sí. y ordenar una revisión exhaustiva, que nunca lo han hecho, por lo que sé. Sí. Una, dos, eh, los diputados... O lo sí. hicieron para renovar hasta 2050 Nada vez. Pero, pero, pero además los diputados tienen la obligación de darle causa a, a, al resultado de la consulta pública. Claro, por eso me da gusto que lo estén haciendo y me y vuelvo a decir a Aldana... ¿Quién más dijo? Yo digo que te citen a una reunión con la comisión y como no puedes salir de aquí... Los invito... A... Que vengan ellos para acá y, y la transmitimos en vivo. Sí, sería, sería muy útil porque yo tengo toda la información. Pero además hay algo importante. Este es un dictamen del Congreso de la 14 legislatura. En el Congreso del Estado está toda la información de las concesiones. Debe de estar... No, aquí hay algo muy importante eh, la 4T a nivel nacional a nivel Quintana Roo es especialista en tacos de lengua las grandes decisiones no las han tomado al estilo Veracruz al estilo Veracruz <risa> en salsa en Lama, ¿no? los tacos de lengua bueno en este caso eh, ya es momento de que tomen decisiones porque que vaya más allá del discurso porque decía quién era Napoleón Bonaparte, cuando quieras que algo no se resuelva nombra un comité, y aquí en este caso <ríe> nombraron una comisión y sabemos a la usanza mexicana que es un poder vertical. Claro. Algo nada se mueve si el gobernador y en este caso <ríe> la gobernadora no da línea y que diga vamos por Aguacán. Lo bueno es que la gobernadora acaba de entrar estoy seguro que va a ver este problema y le va a meter mano. Esperamos. Ahora hay, hay un caso. Ojalá. Sí, hay un caso que sí, se sobre todo con lo que dice Jonathan de esta línea, sí. ¿no? Que es un caso que sucesoria. se simplifica sí. aquí donde vivo. La empresa que dueña del fraccionamiento distribuye agua purificada. Sí. Y no están de acuerdo, como 90 o 100 se ampararon y piden que sea capa que se les proporcione el agua. Sí. No se ha resuelto, pero está por resolverse que sea capa. Yo todavía me quedo con la duda si lo va a dar mejor capa que la está dando el, el empresario privado. <risa> pero <risa> bueno, la de capa no se puede beber. Ahora, termino con esto. Sigue siendo esto el dictamen de la legislatura de la 14. Favorable al cambio modificatorio que se hizo para la prórroga. Lo autorizaron. Ratificaron las bases que pusimos en nuestro tiempo cuando pro di la propuse la concesión y se dio. Bases ratificadas. Luego aquí dice algo de lo que señalaban. Aquí está la minuta de crédito, ya se lo leí. Y dice aquí, la concesionaria se obliga a continuar siendo una empresa mexicana, tener su domicilio fiscal en la entidad y a informar con oportunidad a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y esto lo, lo hicieron los que salían a la A la Comisión, perdón. Sobre cualquier modificación a la estructura accionaria de la sociedad, cualquier cosa. Y. Bueno, te sigo dando esto que te sirve. Y finalmente los que eran de la Comisión eran Chanito Toledo, Arred Morro. José Luis Toledo Medina. Sí. José Luis Toledo Medina, sí, sí. Arnés Morgra Glover, que esos eran este, diputados locales. Eran los miembros de la comisión de la decimocuarta legislatura que crearon la minuta y lo pasan al pleno para que lo utilicen. El diputado Renberto Estrada, Pedro, Pedro Flota Alcocer, el actual presidente estatal del PRI, y Marcia Fernández Piña, hermana de Laura. Hermana de Laura. Entonces. ¿Quién reclama primero? Laura Beristain como presidenta. Se inconforma y se va contra Huacán y no pasa nada. Llega diputada Laura Beristain y hace lo mismo y no pasa nada. De esto, por aquí tengo los... No, pero primero fue diputada y después fue presidenta municipal. Entonces, de los dos cargos... Árboles... Ella en el 2016 fue diputada, Laura Beristain. Y acuérdense de ese famoso escenario que nos pintó, donde le da a beber sí, al director de capa claro, agua de la llave. Y, Guerrero. Y, y sí se la tomó, ¿eh? Bueno, por lo menos le dio un sí, traguito. estuvo como cinco días de en... capa <risas> intensiva, ¿no? Pero se enfermó. Mira, aquí llegó. Sí. <risas> y entonces, después de ahí, Laura, mi nieta, este, se hace candidata a presidenta municipal y le gana la elección a, a Cristina Torres, pero pero Laura en, en sí nunca hizo nada por en contra de Aguacán. No Laura fue Vendría. declarativo, por eso, o sea, pues fue de lengua. De lengua porque dice? como ustedes sí. dijeron hace rato, mm. creo que fue Ángel es manejo político, sí, claro. porque nadie le ha puesto el, el cascabel al gato. ¿no? Así es. Entonces, ya estamos en, en tiempo récord. Sí. Y seguir haciendo manejo político, porque ahora más que nunca, lo que la, la teoría que tú adelantaste es la que se puede pegar más a una realidad, sí. de resolverle en este momento, quitarle la concesión, ¿no?, cuando el asunto ya es eh, 2024. Por eso, en el nada 2024 más, lo Nada a más que mejor. a quién políticamente le beneficia más. Ahora, creo. Maribel Villegas fue la que lleva esto, ¿no?, al escenario a donde está. Pero muy sencillamente lo pueden todo transformar a favor de, de la alianza de Morena claro, pero no se va a olvidar sí. quien lo lleva a ese escenario a esa posición sí y no conclusiones conclusiones yo lo que quiero es eh, el comportamiento del político si llega a Huacán eh, no sé, para calmar las aguas y que suelte un millón de dólares y que diga, deja todo como está o sea, a eso le peca. Lo que pasó con Besto Burgi, no tengo las pruebas, pero tampoco dudas, es de que soltaron mucho dinero, realmente bajo el agua, no los 1.050 millones de pesos, que es lo oficial, y que, pues, Juan Pablo Guillermo Molina, como titular de la Plan entonces, que hubo ahí un asunto judicial, va a la cárcel Paula González y otra empleada de CAPA. Eh, yo creo que el político tiene que reaccionar con amor a Quintana Roo y resolver el tema de Huacán. Porque comparo el tema de Huacán en campaña como ni un centímetro cederemos en la demanda de controversia. El territorio de Quintana Roo es nuestro. En sí. campaña todos sí. aparecen y ya se olvidan del tema cuando gana. Y aquí va lo mismo con la Huacán. Es un tema excelente, Queda muy bien como bandera de campaña y todo el mundo lo olvida. Creo que hasta el Campos lo manejó. Sí, también, Sí, Ángel Ramírez. Yo el asunto lo veo, un asunto eminentemente político, un asunto el que todo el mundo manosea y que al final, eh, pues ahí, ahí, ahí va a quedar porque quien pierde más en, en la decisión, si se le quita la concesión, pues va a ser el Estado porque no hay una infraestructura como tal que tenga el Estado, que tenga capa, es de Aguacán entonces lo tendrá que indemnizar con todo esto, ¿no? No, no, no. Ah, sí. en el momento en que es como él tomó la infraestructura de capa y lo que le adicionó, eso sí. lo, lo, lo hizo con dinero del pueblo. Es como Telmex. Es sí. Con los ingresos que recibió. Sí, sí pero Al final construir. hay que indemnizarlo. No, bueno, de hecho no, le debe dinero al pueblo. debe ¿no? mil millones, ¿no? De pesos. Porque ¿no? eso es lo que se, que se manejaba. manejaba. No, no. Este, es una cuestión de pesos y centavos convenidos sí. en el título de concesión. Mm. Yo te di una concesión, un porcentaje de tus ingresos lo dedicas a obras, un porcentaje de tus ingresos se lo das a Capa como contraprestación. ¿Otro al ayuntamiento? Y creo que a los sí, ayuntamientos. También. Y tú sigues manejando. ¿Qué tiene que hacer? Que ver cómo está el título de concesión, en qué han fallado, y entonces ver quién le debe a quién. Si él le debe al gobierno, a Capa y a los municipios, o si todavía habría que, no indemnizar, si hay alguna pena por quitarle la concesionante. Entonces, a a, eso hay en que foco, verlo en el título. Porque eso entonces es eminentemente político, porque si las cosas son tan sencillas de resolver, y no se han hecho. Claro. No, yo lo veo simple, la verdad. Sí. Bien, tu resumen. Muy Bien. sencillo, que se atiende el asunto. Celebro que los tengan haciendo los diputados, los invito a que nos reunamos porque ellos ya dijeron que quieren tener mi opinión. Este, que se revise a fondo por capa la situación, que intervenga ya en dos sentidos. Que intervenga revisando el título para ver las posibilidades que se tengan para una cancelación de la concesión. Y la otra, que meta mano para ya poner orden en tanto desorden que genera las quejas. Aquí se habla de... Trump, bueno, para qué le sigo. Que se atiende el asunto a fondo. Y yo creo que es simple. Finalmente, es un problema de carácter legal. Por un lado, documentos. Y por otro, es operativo. ¿Y Hay hablar de las orejas. ¿Y voluntad lo, política? Es que a lo mejor a... ahí no sea tan simple. ¿y? No, porque pues vemos que la gobernadora le está echando gana. Esperemos que sí, ¿no? Pues sí, yo creo que coincido con todas las partes eh, y, y voy a reiterar lo que he dicho en los últimos programas, creo que el Congreso del Estado debe mostrar una posición, una actitud menos simuladora más activa y proactiva Creta. concreta eh, este, y de tema, política. este tema es un tema de voluntad política más que nada y de mucho dinero por supuesto, de mucho dinero, que ojalá y no termine una negociación ese, favorable ese para, el riesgo, para sus morren. intereses eh, políticos y personales y que realmente se, se haga valer lo que lo que valga o lo que valió o, o, o valdría la consulta pública que dio como, como resultado el no Aguacán Entonces, eso creo que es lo que, lo que todos quisiéramos y esperemos. Ya dijimos aquí, subrayo nada más, creo que si hay voluntad por parte de la gobernadora, le ordena inmediatamente al director de capa que haga una supervisión y que además también le, le ordena que, que revise si ha habido otras, otras supervisiones, porque quedaría muy bien CAPA si dice, no, si hemos supervisado y aquí están los.. pero con, con realidad, ¿no? Con, Documento. documentos tangibles ¿no? Sí. y a partir de ahí paralelo al trabajo de los legisladores pues da un resultado pero de inmediato no hasta el 2024 cerca de la elección constitucional y, y me, me despides desp mucho <risa> y, nomás una más los diputados tienen todo, si ya han entraron tienen toda la facultad para llamar a comparecer al director de capa y como, ¿cómo es? Y como sí. ellos autorizar una la concesión pueden llamar al director de Aguacán y al presidente del grupo Comunicado de desarrollo a decirle Oye, pues, qué está pasando aquí tenemos sí. 50 mil quejas ¿Sí? entonces esa sería una sugerencia básicamente Muy bien pues muchas gracias compañeros Mario Villanueva de Madrid Ángel Ramírez Javier Chávez Atasca y por supuesto gracias a usted que nos permite pues presentarles este tipo de temas para que le puedan de alguna manera servir, que es, lo, es nuestra contribución como periodistas para los temas más importantes o de los más importantes que tiene Quintana. Roo. Vamos hasta la próxima nombre de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Chetumal TV y Contrapunto Noticias. Esto fue Mesa Política, Capital Quintana. Roo. Capítulo 6. Hasta la próxima.